Gracias, Yeryan, amado y fulvio y amables televidentes por estar siempre con nosotros en de que bueno, no. Qué ameno el muchacho. ¿O ¿Oh, muchacha? Eh, <risa> le voy a preguntar a su nombre. A ver. La pigote, la pigote. No, pero, eh, ¿Pero el responde, el le a corresponde a Margarita. Definitivamente hasta pero, que no se produzca un, un divorcio oficial. Pero acá una pregunta a propósito de eso. Es Lionel que... dijo que él a, tenía que. A, a, ahora tuvo que aprender a freír huevo porque él no sabía. Entonces, ahí Margarita no está acá. No, en sus funciones porque ella tiene que estar siempre en su actividades. Pero ah. él él dice que esa es la grandeza. Ah, que él está desempleado ahora. Oye, que él es un hombre tan democrático que, que tiene que irse a dormir con la oposición. Ah, bueno. Es decir, que en su casa se respeta muy bien esas condiciones. Y además, esas son de las cosas que yo dejo también. Esa, esa pregunta también nos deja una reflexión. Como dijo la, la amable televidente de las Guaranas, del discurso de Danilo y la referencia de la experiencia, y que al final son de las cosas que creo que pueden surgir en esta, en esta última etapa. Y es cómo vislumbran el final de esta contienda electoral teniendo un PLD hay un candidato que fue el líder y presidente de ese partido y competir a la vez con las descripciones de la segunda vuelta pero ya eso lo trataremos más adelante señores más temprano decía yo que cada vez que me informo más, más, que leo más, que indago más, voy perdiéndole o restándole credibilidad a muchas cosas de esta etapa que estamos viviendo del COVID. Eh, y, y refería la posición de un pensador que fue muy influyente, Foucault, hoy Chuján, ...y establecen una serie de, de ideas que creo que debemos de ponernos a reflexionar. Chuján dice en un, una reciente entrevista que el COVID no ha cambiado nada al respecto. La muerte nunca ha sido democrática. La pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad... Piensen, por ejemplo, Estados Unidos. Están muriendo, sobre todo, afroamericanos y personas, emigrantes, que de hecho nosotros ya hemos tenido baja de unos 900, de unos 900 personas, ¿verdad?, en Estados Unidos. Más de 900. Más de 900. Y es interesante porque la teoría de la biopolítica, que, como la definía, la definía en su tiempo el pensador Foucault, es partiendo bio-vida, ¿verdad?, del individuo como un ente controlable y que la sociedad hemos caído en esta paranoia de la cuarentena y pareciera que nos encierran, nos nos cualifican y nos condicionan al punto que debemos de tener esto, los guantes, la mascarilla, ya no sabemos si tocar o no tocar. Nos están distanciando a la vez como sociedad y se han roto todos los esquemas y hemos tenido que abandonar nuestras comodidades, nuestras costumbres, nuestros afectos, en fin. Y es interesante que él decía en aquella época que una manera de contrarrestar el poder político o el poder en todas sus manifestaciones, porque también lo refiere que existe poder en, la, en, en aquel momento que él hacía el estudio de las cárceles, condicionaba no solamente el castigo, sino también que la el poder condicionaba la convivencia y la vida en cada una de las instituciones, en salud, en las escuelas, en las cárceles, y que refería también que el hecho de estar privado de libertad, pero sin, sin los sin los alicientes que tenemos lo que supuestamente no estamos presos, pero estamos fuera, ¿verdad? Que el que está dentro no pierde derecho a la vida, derecho a expresarse, derecho a una serie de cosas que simplemente es que no puede salir de esas reja. Y nosotros que estamos aquí afuera creemos que estamos libres, pero tenemos las mismas condiciones y nos la van condicionando Mientras tú no cometas una falta, tú vas a estar aquí. Pero esa ha sido la historia de, de, de las luchas de clase y, la, y del poder. Por eso digo que quiero un poquito más de transparencia y de verdad, porque se están chocando las opiniones de la manipulación y que se está dirigiendo como que el ser humano, a partir de ahora, se implementa la biopolítica, Partiendo de que el individuo nos van a, a monitorear y hasta por cámara van a saber cuando yo tengo la fiebre, cuando yo tengo esto, cuando yo tengo lo otro. Pero de hecho, somos una sociedad hiper transparente porque tenemos, y es verdad, yo lo he cometido el error que ya tengo en redes sociales, fotos, todo lo que hacemos, estamos perdiendo eh, eh, intimidad. Y a partir de ahora, con el COVID, por eso Churhan dice que la muerte nunca ha sido democrática. Y no está refiriendo las debilidades y que posiblemente seamos un ser humano más débil ahora y más propenso a las, a las enfermedades. De hecho, no tenemos el contacto con las bacterias diarias que nos permiten que nuestro cuerpo haga anticuerpos. Sí. Con esta mascarilla me estoy convirtiendo cada vez más débil y nos están condicionando a que tengamos que respetar cuarentena y respetar todo. Entonces, Foucault decía que la libertad, la libertad individual está siendo manipulada y nos están proyectando a una sociedad biopolíticamente manejable. ¿Qué hace Big Gay del tema de la, de la, de la tecnología? Preocupado más que nadie en buscar una, una vacuna cuando sabemos que su sistema, sus programas de identificación facial, todos los servicios que están teniendo es partiendo del estudio de, la, de, la, de los hombres y mujeres de la, del planeta. Estamos la, en la vida... ¿Pero, pero en qué que tú insinúas ¿Que lo está haciendo de manera comercial? Año, Com no, claro. lo está haciendo porque hay una condición de poder, de la potencia, para dirigir en una sociedad controlada, individualmente y separada. Hay una llamada. Para, una llamada. A finales del siglo a finales del siglo pasado, días, bien, siglo, siglo XIX, George Orwell escribió un libro interesantísimo llamado 1984. Sí. Yo no me planteaba en ese libro que en esa fecha, 1984, iba a haber un sistema de supervigilancia dirigido por el Gran Hermano. Y eso se convirtió en un libro de ficción, uno de los primeros libros de ficción bastante interesante ah, sí. Pero en el año 70 Mira, llegó año la realidad. 80, en ese mismo año murió eh, Foucault ah, quien estableció la teoría de la biopolítica en el 84. Ok, en el año, a finales de los años 70 o principios 80, Juan Bosch, creo que fue en Puerto Rico, le dio una entrevista a un periodista y dijo que los Estados Unidos iba a terminar siendo una de las naciones más vigiladas del mundo, y se vieron de... Que vieron de él porque dijeron cómo va a ser El producto de la democracia que nosotros hemos implementado en este país. No hay colma. Y míralo ahí. bueno. Las cámaras de vigilancia, China, la de identificación facial que tú acabas de mencionar. China tiene. esos sistemas hacen que nosotros seamos hayamos perdido la intimidad y seamos eh, eh, vulnerables como, como individuos. Correctamente. Correctamente. Eso es lo que quiero llevar a conciencia dentro de este proceso. Porque me he puesto a estudiar y a analizar, y no me parecen, y por eso que hay contradicción en, las, en los reportes, se preocupan por mantener una dosis, dosis, dosis, y, a, y presos. De hecho, el presidente y sus asesores le indicaron, parece ser, que debía de hacer el desmonte gradual que se esperaba, ya, porque no iba a poder contener la, la, la gente sometida a a una cuarentena, tenemos una llamada buenos días. buenos días buenos días buenos días, mi nombre es María desde ayer quería comunicarme con Julio pero cuando me viene en el turno yo no podía esperar espera eh, María se es que está escuchando aquí. Eh, atención rapidito, por favor dale un poquito más de monitor aquí atrás María dime Ahora, Ahora sí. sí. Buenos días. Sí. Le digo que a Fulvio que desde ayer quería hablar con él porque yo me he hecho amiga de él por el programa y de todos ustedes. Que Dios le bendiga en este grande día. Ah, qué bien. bien gracias, gracias a María. No nos, nos pasando trabajo. Yo soy viuda y, y no tengo marido, tengo una casita mía así, pero con la comida, si no le llega a uno completa, no puede uno comer y todo, porque son muchas cosas que una esposa. Bueno, por la asistencia social de la debe llegar ahí. Esto eh. es político más que otra cosa. Yo soy PLD, era PLD hasta morir, ya, yo no voy a votar por el PLD. Ay, Dios. Entonces, ay, ay, tiene, ay en ahí tiene el PLD un voto menos. Ahí manda tranca y la gente en cuarentena, tiene que mantenerla de todo. Porque uno no está trabajando y todo está, está aislado uno aquí, ¿eh? Mire, entonces se cree que esto es fácil. Lleváis ya dos meses y pico aquí en esta cuarentena trancado que se cumplió en el 17 de, de la pandemia esta, de diablo, porque tienen que ser de diablo? eso es de Dios, eso es de pecado que viene. Bueno. En Estados Unidos va a pasar, no, esto va a pasar cosas más grandes. Porque es que se presenta ese, ese carú, donde Andrón ha venido acá, va a con el mundo así, y Danilo oh, también. Dios. Yo soy busquen los sueldos que tienen todos, hasta lo de los cuñados, hasta los de suelo, están ganando suelos, nosotros los diablos pidiendo el tiempo de que en cuarentena. Hay que avanzarse, yo no uso mascarilla porque eso es mi oficio. cuando voy a buscar algo que yo voy para la calle, que voy a estar con el este Ahí está, deben de usarla la mascarilla, señor. Pero señora. por lo que va y viene, deben de usarla, porque hay un desconocimiento y una y, y algo algo sucede cuando no se usa, cuando se infecta. Pero de todas maneras, la libertad ética, decía Foucault, es una forma de rebelión frente al poder, el poder biopolítico que se nos quiere implantar. Somos respetuosos de la ley, cumplimos, porque ya se nos ha condicionado a cumplirla, porque de lo contrario estaríamos en el bote. Y eso es lo Dios. que quiero referirnos, para, que, para poder levantar el ánimo hacia una proyección del ser humano partiendo de ideales y principios que nos permitan desarrollar a plenitud pero sabiendo que estamos bajo ataque de un poder hegemónico que pretende controlarnos individualmente desde nuestro sistema que ya lo hemos puesto en las redes sociales, lo hemos transparentado nuestra forma de vida porque todos lo subimos sí. y hacemos conexión por ahí bueno. pero también faltaba que dentro de un Estado estas libertades se compartan